Julio César Varela, gerente operativo del campo Las Ir Infantas, habló para la prensa local y regional. Una vez terminado este viernes, el Consejo de Seguridad, motivado por el doble atentado contra el oleoducto de Ecopetrol, tanto en el sector de Pakistán como en la vereda Penjamón. Esta mañana se nos presentó una, un incendio en el oleoducto que va desde el centro hacia Refinería. Es un oleoducto de 12 pulgadas en el sector Pakistán. Aparentemente, el daño es por un explosivo pero no tenemos más detalles, de, ni de autorías, ni siquiera confirmación de que fue un explosivo. Esto lo tienen que decir las autoridades que ya están en eso desde esta mañana. El acto directivo de Ecopetrol resumió la actuación de la compañía una vez producida la emergencia causada por sendas explosiones. En el mismo momento en que eh, se activaron las, las brigadas de emergencia, estamos haciendo un recorrido por, la, por, por, por toda la, la, la vereda a recoger el agua y a mirar que no haya trazas de... ...de hidrocarburos, que se vayan más allá de la zona donde tenemos el control. La línea es una línea que transporta petróleo de la zona del centro hacia la refinería. Eh, obviamente hay afectación por los crudos que se pierden, pero el oleoducto fue cerrado oportunamente y tenemos capacidad de almacenamiento para evitar impactos tanto en refinería como en las unidades productivas. En un mes el oleoducto de la Sina infantas ha sido objeto de cuatro atentados terroristas. El ELN se atribuye los cuatro atentados.